Hola, yo soy Oscar Gallo y hoy vamos a hablar sobre el blockchain. La cadena de bloques es la tecnología detrás de las criptomonedas, como Bitcoin. Pero se habla mucho más de los aspectos monetarios y bursátiles que del cómo funciona. Empezamos. Encriptar es una medida de seguridad. Significa proteger un mensaje ocultándolo. Como técnica, existe desde hace más de 3.000 años en Oriente Medio, Grecia y Roma. En informática, como en la guerra, existe el riesgo de que los datos sean interceptados. Queremos que solo los extremos de una conversación sepan cuál es su contenido. Toda encriptación, antigua o moderna, consiste en un cifrado y una clave. El cifrado es el método y puede ser conocido, la clave dice cómo usarlo y esta es secreta. Si conoces el cifrado y no la clave, solo puedes adivinar para descifrar el mensaje. Con el tiempo, la criptografía ha desarrollado cifrados y claves más complejos. El mundo financiero se construye a través de transacciones, de compras y ventas, cada intercambio de valores se debe registrar en un lado, como un libro contable, esto es vital en un mercado de intangibles porque no hay objetos que dar a cambio del dinero, cuando usas tu tarjeta le dices al banco que preste tu dinero y se lo sume a alguien más. Este mensaje pasa por los canales seguros o encriptados de los procesadores de pago. Cada usuario tiene su propio historial y cada banco lleva una cuenta global. Estos registros bajo ciertas condiciones pueden ser revisados y fiscalizados. El control del gobierno nos lleva a la pregunta ¿Existe un verdadero libre mercado? La idea del blockchain es poder comprar y vender sin pasar por un control central. Al no haber bancos, los libros contables se distribuyen entre todos los usuarios. Como los usuarios mismos no son confiables, estos datos deben ser protegidos. Cada transacción crea un mensaje encriptado o bloque que se retransmite a la red, cada punto de la red verifica las claves del bloque validando así la transacción y cada nuevo bloque que se añade a la cadena hace que los anteriores sean inmutables, por lo tanto ningún usuario debería poder hackear, modificar o falsear las transacciones. Esto hace que el blockchain sea seguro para transferir dinero electrónico. Vimos que los nodos llegan a un consenso usando el mecanismo de prueba de trabajo. Con el tiempo la cadena crece y exige más a cada nodo para autenticarla. El usuario recibe dinero a cambio de su trabajo en lo que se conoce como minería. Sin embargo, así como la cadena crece, los usuarios aumentan y la red se hace costosa. Para reducir el costo en dinero y en energía, aparece la prueba de participación. Este método hace que la tarea de validación sea más proporcional y requiera menos trabajo. El poder de validar. Depende de cuánto ha invertido el usuario en el sistema o moneda. Así se resuelve el impacto ambiental, pero los nodos dejan de ser iguales entre sí. La tecnología de blockchain nace por la necesidad de crear una nueva forma de dinero, pero lleva en su interior uno de los atributos más valiosos, la confiabilidad. Por lo pronto sigue evolucionando y buscando problemas que solucionar. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.